Hola a todos, mi nombre es Andrea Ríos, hago parte del club de creadores de Carol Inspire and Create y hoy vamos a realizar una pulsera utilizando mi técnica favorita, el pointeage con Ceraloon y utilizando Indian Glass. Para nuestro proyecto, vamos a utilizar todos los elementos que encontramos en Carol Inspire and Create, empezando por nuestras bases drusas, las cuales vamos a utilizar cuatro de ellas, separadores de 12 milímetros, separadores en medallita en Golfi, argollas de 5 milímetros, broche de pico del oro en Golfi, un cristal de corazón en rosa pálido, el Ceralum en rosa, y todas las herramientas que necesitemos para apoyarnos, como las pinzas, la pinza doble A y los alicates de punta plana y punta redonda, el cortafrío, tijeras, Indian Glass Light Rose en tamaño PP10 y el Indian Glass Color Olivine en tamaño PP4. Unos 10 centímetros de cadena de la que ustedes prefieran. En este caso yo utilizo una con eslabón entre 5 y 6 milímetros porque me gusta que se vea un poco más gruesa por la parte de atrás. Como hemos visto anteriormente en otros tutoriales que hemos hecho, hemos tomado dos partes iguales de nuestro producto de Ceralum para combinarlas y hacer una mezcla homogénea. Cuando tengamos la mezcla donde el color esté totalmente mezclado, ahí es donde vamos a utilizar nuestras bases para ubicar el cerealón. Yo les recomiendo que si no estamos muy acostumbrados a utilizar este producto, empecemos uno por uno, o sea, no nos pongamos a medir las cuatro, las cuatro, digamos, como vamos a hacer cuatro, no, no midamos para las cuatro, una por una es suficiente porque como ya saben, el cerálum es un producto de secado rápido. Entonces, si se va a dañar algo, que solo se dañe eh, la primera parte. Cuando ya tenemos ubicado el cerálum a través de toda la pieza, vamos a empezar con el más difícil, o bueno, no el más difícil, sino como el que lleva el cristal. Cuando ya tenemos ubicado el corazón en el centro, ahí sí empezamos a poner los otros cristales. Bueno, para dar un resalte a la pieza, y empezamos a ubicar los cristales rodeando el corazón. No, no presionemos del, de, del todo, o sea, no le hagamos tanta fuerza al cristal cuando lo estemos ubicando. Vamos a dejar la presión hacia el final, cuando ya todos estén ubicados, para que así sea más uniforme. Entonces, con ayuda de nuestra pinza doblea, vamos a empezar a hacer presión a los cristales que ya están puestos para que se organicen mejor en el espacio. Ya que tenemos el rosa ubicado, vamos a empezar a trabajar con el verde. Entonces, es una combinación de rosa y verde. Aquí le colocamos el rosa. Y aprovechando que nuestro verde es mucho más pequeño, es donde vamos a ubicarlo en los espacios. Bueno, aquí tenemos entonces ya lista nuestra base con el corazón que es la letra O en este caso. Lo que vamos a hacer con las otras tres bases son tres letras para construir nuestra palabra love, que es amor en inglés. En este caso vamos a empezar con las rosadas dando una vuelta completa. y la letra la vamos a escribir con el verde. Y aquí empezamos a dar la vuelta completa. A veces es más fácil trabajar con las manos, con los dedos específicamente, coger, digamos, los cristales, porque a veces el, el pique no, no tiene el suficiente agarre o la suficiente gomosidad, por decirlo así. Cuando ya tenemos nuestra circunferencia terminada, empezamos a ubicar la letra, dibujándola con los cristales. Aquí sí te vamos a mirar, tener un poco más cuidado, ya que no tenemos una, una cuadrícula. Y así queda nuestra letra L. El brillo del rosado y el verde hacen un contraste divino. Y juntas ya van haciendo nuestra palabra love. Empezamos como empezamos la L, vamos a hacer la circunferencia completa con los cristales rosados y luego de tener esa, hacemos la B con los cristales verdes. Entonces empezamos. Listo, en este momento ya hemos terminado nuestra letra B chica o V y... Seguimos con la última letra que es la E. Entonces, como ya, ya vemos en todos los tres que hemos hecho, vamos a hacer la circunferencia de rosados para luego empezar a hacer nuestra letra. Listo, así vamos terminando nuestra E. Como les digo, en Carol hay una infinidad de colores con los cuales ustedes pueden hacer contraste. Digamos que si ustedes quieren que la letra se les vea como más resaltada, pues entonces pueden utilizar un tono más oscuro o hasta negro para que se les lea bien. A mí, pues en este caso me gusta que sea tenue, que sea delicado y que no se lea bien lo que dice, pero cuando tú lo ves en conjunto, ahí está, ahí está la tonalidad. Para terminar de decorar, estas bases, lo que vamos a hacer es utilizar el último color que teníamos ahí guardadito, eh, que es un rosa, para rellenar esos espacios que de pronto no nos, no nos gustan, que se vean como muy, como muy rosados. Digamos que de todas maneras el cerálum que utilizamos ya es una base muy apropiada, pero en ciertos espacios eh, sería más bonito si le completamos con alguna tonalidad. Entonces en este caso vamos a colocar nuestro Light Rocks en algunos espacios donde pensemos que es posible hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía un espacio muy grande donde no podía colocar otro cristal de los grandes y es más fácil para mí complementarlo con los cristales más pequeños. Así el espacio cambia y no se ve tanto el ceralum de fondo. Por lo menos en este espacio me gusta complementar con, colores más, con el color más pequeño para que no se vea como tan separados los cristales uno del otro. Y así no solamente con la E, sino que vamos a revisar el resto de las letras para ver si le podemos complementar en algunos espacios. Recuerden, si el Ceralum está muy seco, entonces es mejor que este paso lo hagan cuando estén decorando específicamente esto y no esperar hasta el final. Entonces, ahora nosotros lo podemos hacer porque el Ceralum nos da todavía un poco de tiempo para revisar. Pero lo recomendable es que se haga en el mismo proceso de decoración de la pieza. Bueno, entonces, recomendaciones. Antes de pasar a unir todas las piezas, debe tener un secado de aproximadamente 24 horas. Si no, tenemos el riesgo de que golpeemos la pieza, se nos caiga un cristal, el ser alumno ya secado totalmente y eso pues nos puede dañar el trabajo. No está de más que antes de terminar todo, presionen bien con los dedos, revisen con la pinza A si hay algún cristal que necesite ser sujetado, porque puede que lo hayamos puesto mal, puede que esté mal puesto, entonces ahí está, nosotros ahí revisando, muy juiciosos para que todo quede perfecto. Entonces, hagamos de cuenta que ya pasaron 24 horas y esto está totalmente seco. 24 horas, me está Vamos a utilizar ya nuestras herramientas y nuestros accesorios para unir las piezas. A unos 3 centímetros cortamos esta parte de la cadena para colocar donde va nuestro broche. Este es un separador, pero nosotros lo vamos a utilizar como si fuera un broche. Yeah. Mm. 24 horas, tarde. Más o menos algo similar hacemos al otro lado, contamos unas 10 argollas y quitamos el excedente y ahí ubicamos nuestro pico del oro. De todas maneras, eh, se hace de acuerdo a la muñeca de la persona, ¿no? O sea, aquí estamos haciendo como una muñeca estándar que quede ni muy apretada ni muy flojita. Y lo que vamos a hacer para que nos dé ese toque único es que utilizamos ya el separador que nos faltaba. Para esto, como esta es más gruesa que el resto de la cadena, vamos a utilizar una argolla un poco más grande. Puede ser una argolla de 6 milímetros, no es mucho. Eso le da más elegancia a nuestra pieza, como si tuviera la marquilla. Y de esta manera terminamos nuestra pose. ¡Ay, qué cosa, mamona! ¡Ay, qué cosa! Espero les haya gustado este tutorial, yo encantada de hacer creaciones con Ceralum. No olviden suscribirse, darle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un nuevo video y me pueden seguir en mis redes sociales que me encuentran como SoundShat en Instagram. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao.